Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos en el webinar Modelos de Negocios que te harán ganar más en la era post-COVID del programa de capacitación para pymes de Andalucía Conectada con Nacho Martín. Nacho Martín es profesional del marketing y la investigación de mercados. Ayuda a las pymes a vender en WhatsApp con millionchats.com y además hace Minimalizados, un podcast sobre minimalismo. Recordad que la sesión será grabada para que podáis volver a verla después. Estará subida a YouTube mañana. Así que eh, si queréis podéis apagar la cámara, eh, podéis usar los micrófonos, pero mantenerlos apagados mientras no lo estéis usando, solo usadlo cuando vayáis a hacer una pregunta y tened en cuenta que también podéis usar el chat. ¿De acuerdo? Así que ya os dejamos con Nacho. Adelante. Bueno, pues nada, muchas gracias Ana. Y muchas gracias a todos los que eh, habéis decidido pasar la tarde del miércoles, iba a decir el jueves, pero porque ya no sé en qué día vivo. Eh, pues aprendiendo un poquito de lo que nos ha dejado la pandemia, que bueno, por desgracia ha sido muchas cosas malas pero también algunas buenas o por lo menos que podemos sacar en positivo de todo esto, porque bueno, eh, siguiendo la, la psicología positiva pues vamos a intentar al menos sacar algo bueno de todo esto. Eh, como me ha dicho Ana, yo me dedico a, generalmente a través de, de mi empresa, yo me dedico al emprendimiento digital, tengo varios negocios en internet, uno de ellos, el principal, es Million Chat, eh, donde me dedico a, a ayudar a las pymes, a las startups, a, a los autónomos a vender más en WhatsApp, con una aplicación que automatiza. Eh, pues esto, esto mismo, precisamente viene por la pandemia. Y hoy vamos a hablar de diferentes modelos de negocios y vamos a ver un poco cómo reinventarse, cómo darle la vuelta a cómo... Le gusta decir a muchos gurú pensar fuera de la caja. Esto lo digo porque, bueno, realmente eh, previo a, este, a esta empresa, no, a Million Chat, eh, realmente yo tenía una agencia de viajes en WhatsApp. Eh, esta agencia además eh, iba como un cohete, era una agencia que con inteligencia artificial era capaz de enviar ofertas de viajes a través de WhatsApp de manera automática y personalizada eh, de hecho eh, justo el mes de en enero o febrero estábamos a punto de cerrar eh, una inversión eh, bastante grande, de hecho la, la empresa estaba valorada en más de dos millones y medio de euros y eh, fue a raíz de, de la pandemia cuando pues tuvimos que, que cerrarlo todo, tuvimos que por supuesto eh, ertes, eh, tuvimos que hacer pues eh, regular, ¿no? Eh, tuvimos que echar marcha atrás, tuvimos que frenarlo todo. Fue un palo bastante duro porque además me acuerdo que fue un palo donde eh, yo me había atado de pies y manos. ¿no? Eh, por mucho que yo quisiera ser innovador, creativo, eh, nada, nos mandaron a casa y era como eso: si te pecaron una paliza y te atasen las manos. Entonces, ahí ya, cuando ya parece que la cosa eh, empezaba a calmarse, eh, dijimos: Oye. Hay que innovar, hay que ver qué se mueve, hay que ver qué es lo que hay y a eso vamos. ¿no? Eh, además, quiero que hoy eh, también hagamos esto desde la filosofía del minimalismo, no porque yo tenga un podcast eh, relacionado con este tema, eh, que es minimalizado, uno de los programas eh, más escuchados sobre esta temática en, en eh, habla hispana, eh, España y Latinoamérica, eh, sino también porque es una manera de ver las cosas eh, donde volvemos a lo básico y, y a mí me gusta esto porque yo creo que es momento de que eh, los negocios volvamos a lo básico y lo básico al final es el cliente, ¿no? poner a ese cliente en el centro y ver qué problema tiene y ver qué solución, ¿no? ¿Qué solución podemos dar desde nuestros negocios. Y bueno, eh, básicamente lo que vamos a ver hoy es eh, ese cambio de hábitos porque ha habido un cambio en los hábitos y muchos de ellos se han quedado para siempre. Eh, es verdad que por ejemplo había algunos ¿no? como el tema del teletrabajo que se hablaba ¿no? o se pensaba que eh, nada, todo el mundo iba a teletrabajar para siempre desde casa tal. Bueno, eh, muchas empresas ya han vuelto a las oficinas y las oficinas están muy bien eh, sobre todo en fases iniciales donde hace falta mucho brainstorming hace falta eh, relacionarse con los compañeros para sacar ideas nuevas eh, entonces yo creo que bueno, en este caso por ejemplo pues habrá un modelo mixto ¿no? de, de teletrabajo y de trabajo en oficinas. Entonces, hay alguna serie de hábitos y de cambios eh, que han cambiado y que nosotros desde nuestro negocio, independientemente a lo que nos dediquemos, vamos a poder o vamos a intentar sacar partido de ello. Eh, al final, para que nuestro negocio pues, pueda adaptarse ¿no? a estas costumbres actuales, pues vamos a tener que diseñar nuevas experiencias, vamos a tener que mejorar la atención al cliente, vamos a tener incluso que sacan nuevos productos o servicios y, y siempre eh, poniendo a, a ese cliente en el centro y a raíz también de, de lo sucedido, apoyándonos en lo digital, porque lo digital al final, eso sí que ha venido para quedarse. La digitalización, hay muchísimos expertos que, lo, que así lo afirman y, y estoy totalmente de acuerdo con ellos, se ha adelantado una pila de años. O sea, eh, lo que pensábamos que iba a llegar en 20 años eh, ha sucedido de golpe en nada, en un año. Entonces eh, esto es algo que debemos de tener en cuenta y que si tenemos deberes eh, pendientes con la digitalización es el momento de ponerse las pilas y empezar a ello. Entonces, hablaremos también un poco de cómo hacerlo y además cómo hacerlo de una manera eh, cómoda, eh, sin necesidad de saber eh, muchos conocimientos técnicos que yo sé que es lo que más se echa atrás en el tema de la digitalización, de hecho por eso eh, creé Million Chat ¿no? para ayudar a esa digitalización de las pymes a través de un canal que ya conocían, que era WhatsApp, sin saber programar y todo esto, porque yo sé que es un paso bastante complejo. Eh, lo dicho, que si en cualquier momento, por cierto, eh, queréis hacer cualquier tipo de pregunta, sugerencia, explicarme vuestros casos, lo que sea, tenéis el chat eh, si os sentís más cómodo escribiéndolo. Yo os leo, ¿vale? os tengo aquí abierto todo el rato, así que encantado también de, de leeros. Y nada, lo dicho, hoy vamos a intentar salir de aquí. Eh, voy a intentar ser rapidito porque traigo bastante contenido, pero ligerito, ¿vale? Tampoco me voy a poner eh, la hora que es, hora de la siesta. No, plan. Bueno, si está, si está tardía, ¿eh? también te digo. Eh, pues nada, básicamente quiero que de aquí salgamos con cuatro objetivos claros, que es básicamente el hecho de asumir que hay que hacer cambios, ¿vale? Tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad o sea, no solo como personas y también nuestros negocios no pretendamos hacer las cosas como se hacían antes porque no somos las mismas personas también quiero que salgamos de aquí comprendiendo que, que oye que están surgiendo nuevas maneras de relacionarnos con los clientes y que sobre todo esas soluciones digitales nos van a ayudar a ellos también que salgamos conociendo pues oye cuáles son esos primeros deberes esos primeros pasos que tengo que dar para eh, llegar a ese cliente, eh, para cambiar mi modelo de negocio, para eh, llevar mi negocio al siguiente paso y adaptarme a lo que está por venir. Porque, bueno, ahí doy un mensaje de calma. Ahora viene el verano. La gente, pues, lo hablábamos antes, tiene ganas de salir a la calle, de irse de vacaciones, de irse a la playita, yo el primero. Eh, pero es un buen momento para aprovechar que la gente está un poquillo despistadilla y ponerlo la pila en desarrollar todo eso que después a la vuelta del verano queramos que nuestros clientes pues, utilicen, nos compren y demás. Entonces, es buen momento el verano, siempre es un buen momento para eso. Y por último, eh, sobre todo descubrir pues, nuevas estrategias de marketing y sobre todo que sean low cost, porque al menos ha sido mi caso y yo creo que es el caso de muchas empresas, esta pandemia nos ha tocado bastante la caja y la caja como siempre, esto fue primera regla que nos dijo además los inversores eh, a nada más pasar todo esto fue la caja la caja tenéis que cuidarla o sea lo primero que hay que hacer es echar cuenta y decir a ver cuánto hay cuánto me quedo de vida y cuidadito con esto entonces vamos a intentar hablar de estrategias de marketing de bajo coste y bueno para empezar eh, hablando ¿no? de, de todo este tema como he dicho es muy importante eh, poner en el centro a las personas y, y es con lo que vamos a empezar ¿no? con esas seis P's de la reinvención del negocio luego vamos a ver pues, nuevas tendencias para vender sin saber de marketing vamos a aprender a crear productos, a crear prototipos, a crear cositas para testear con esos clientes sin saber programar eh, vamos a también a aprender a, a hablar ¿no? de crear experiencias en torno a nuestro producto o que la compra de nuestro producto se convierta en una experiencia y por último os voy a traer un montón de ejemplos porque de donde yo más he aprendido es de ver cómo lo hacen otros y yo voy a traeros aquí eh, pues cinco tipos eh, de negocios que están triunfando ahora y sus ejemplos, ¿vale? para que bueno se os sirve de inspiración, eh, si hay algo que podéis incorporar a vuestro negocio si hay algo que, que os interese pues que sepáis dónde ir a buscarlo y nada pues empezamos con esas seis P de la reinvención del negocio que son muy sencillitas, al final las 6 P de la reinvención del negocio eh, se basa en personas, un propósito, una eh, fase o diferentes fases, eh, si te... temas de prototipos, patrones y ¿Sí? ruedas. A ver si puedo... <risas> <risas> eh, cuidado con el tema de los micros, ¿vale? que yo sé que de vez se, se desengancha y tal y sobre todo pues ¿eh? <ríe> ya lo estaban diciendo para echar el micrófono, efectivamente hay micrófono, eh, gracias Carmen, <ríe> eh, pues lo dicho, cuando empecemos a tratar estas seis pelas, vamos a ver en profundidad, no pasa nada, vamos a ver eh, en qué consiste cada una, pero puede que seguramente te hayas apuntado a este webinar, puede que te llamase la atención el título, puede que estés aquí no sepas muy bien por qué, pero eh, lo normal es que vengas buscando esa fórmula secreta para que tu negocio bueno, pues, salga del paso y que pueda afrontar eh, la situación en la que estamos viviendo. ¿no? Pero yo lo siento, no tengo la fórmula secreta. Si la tuviera, pues, seguramente no estaría aquí. Seguramente estaría a lo mejor, pues yo qué sé, eh, tomándome algo con Bill Gates o, o algo de esto, sabe O yo que sé, yéndome al espacio con. Con, eh, con Zuckerberg iba a decir, con, con el de Tesla con Elon Musk, pero eh, no yo no tengo esa, esa fórmula secreta eh, pero sí es cierto que, que he aprendido bastante y es lo que vengo aquí a transmitir pero vamos, vamos a hablar de esas 6P y, y esas 6P que van a ser muy importantes y este, este, momento, este momento del principio sobre todo lo quiero eh, enfocar en que repensemos, en que paremos un momento que yo sé que es muy difícil cuando estás em, emprendiendo que pares y digas, hey, vete de vacaciones si hace falta, vete una semana, aíslate de tus compañeros de trabajo, aíslate de tus socios, eh, aíslate de tu familia si hace falta, vete como el que se va a la montaña a meditar y vamos a repensar las cosas, porque muchas veces yo digo que cuando estamos emprendiendo vamos como eh, los caballos de carrera, ¿no? con los ojos así puestos al frente eh, y el día a día nos va arrastrando. Que si proveedores, que si clientes, que si socios, que si factura, que si ahora hacienda, que si el ERTE, que si no sé qué, que si bla, bla, bla. Pues claro, al final no te da tiempo para parar, pensar y decir, hey, ¿en qué situación me encuentro? Y esto, esto lo he vivido yo. O sea, eh, nosotros cuando nos pasó esto de la agencia de viaje, teníamos un producto muy bueno, que era... Eh, bueno, pues una herramienta capaz de automatizar conversaciones en WhatsApp, de poder crear mensajes personalizados con inteligencia artificial. O sea, tenemos una herramienta que de hecho fue premiada en Fitur 2020 como mejor chatbot turístico de España. Eh, que el Ministerio ¿no? de Industria te, te, te dé ese galardón, pues dices, ostras, tengo una buena un buen producto. Cuando pasó esto dije, vale. Eh, Iba como un caballo y dije, venga, venga, la caja hay que cuidarla, que hay que sacar algo, venga, venga, falta dinerito. Y dije, vale, pues si tengo una buena herramienta, vamos a buscarle pues, a alguien con un problema que quiera esto. ¿Qué pasa? Que me estaba dejando llevar por eh, ese día a día, me estaba arrastrando el día a día y esa urgencia y esa ansiedad de decir, no, no, yo es que tengo que salvar mi SL como sea. No fue hasta que... Uno de mis socios dijo mmm, ¿Cómo me volváis a cambiar el modelo de negocio o dónde vamos a utilizar esta herramienta? Me voy de la empresa. Claro, cuando el informático que es socio, dice me voy. Dices tú, ojo ojo que me quedo sin el programador, ¿eh? que no está la cosa como para quedarte sin programadores. Entonces, claro, eh, ahí fue cuando dijimos, hey, párate, estamos haciendo la casa por el tejado. De pronto, Teníamos una solución para un problema y pensábamos que esa solución iba a funcionar para cualquier problema. Y de pronto le endiñábamos esto a, a un psicólogo para que automatizase el tema de eh, pedir cita en WhatsApp, eh, a un médico, a un fisio, a una peluquería, no sé qué, y, y no funcionaba, y no funcionaba, y venga, pipi, y el programador ya loco, perdido. Y, y claro, dijimos, ey, para, ey, párate, o sea, para. De hecho el parón fue que dijo eh, nuestro socio me, me voy de vacaciones, o sea, me, me voy de vacaciones porque es que si no me voy de la empresa y dijimos, uh, que nos quedamos sin socio. venga, vamos a parar, y paramos y ahí fue cuando hicimos este replanteamiento y cuando empezamos a pensar y dijimos, oye párate y vamos a ver qué podemos hacer con lo que tenemos entonces aquí entra en juego esas seis P's la primera de ellas, las personas céntrate en las personas y esto es más relevante que nunca la gente sigue teniendo problemas, no intentes encasquetar, encasquetar tu solución, tu producto, tu servicio a esa persona, que lo mismo esa persona ha cambiado o lo mismo esa persona ahora tiene otro problema. Aquí es súper interesante identificar necesidades, necesidades de esas personas y sobre todo necesidades de un grupo, de una tribu. Entonces aquí es cuando hicimos ese cambio de chip y dijimos, hey, se acabó esto de forzar la maquinaria, de hacer campañas de marketing agresivas se acabó todo, coge el teléfono. Coge el teléfono y llama. Llama a cada uno y que te lloren y que te digan oye, es que mi problema es... o mi problema es este otro. O resulta que eh, me falla esto o me falla lo otro. Coge el teléfono. Y eso es lo primero que hicimos, coger el teléfono y empezar a llamar a esa gente preguntando oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿No? ¿Qué, cuéntame cómo va tu negocio, cuéntame cómo va todo, cuéntame pues igual, no da igual a lo que te dediques, que te dedicas a vender vino, habla con el que te compra vino oye, tú que me compras vino ¿cuál es tu problema ahora? ¿no? y dice, oye, pues resulta que es que mi poder adquisitivo ha bajado y, y ahora no me puedo permitir tu vino y dice, oye, pues lo mismo tengo que hacer algo un vino más económico, no porque al final es una persona que ama a mi marca porque era cliente mío, pero ahora su problema es otro, entonces oye, pues ahora es momento a lo mejor de que saque un vino más económico o a lo mejor tú te dedicas a temas, yo qué sé, tienes una librería. Oye, pues habla con esa persona que iba a comprarte esos libros y te dice oye, es que resulta que desde que ha pasado todo esto me he acostumbrado al ebook porque no podía ir a tu librería y ahora pues ya no necesito libro físico. Oye, y ahora os voy a traer un caso muy chulo. ¿Qué te parece si recuperamos ese hábito de, de, ir, de comprar el libro físico? ¿no? Entonces vamos a coger el teléfono y vamos a hablar con los clientes. Si tenéis un negocio cara al público y además habláis con ese cliente en persona, mejor que mejor. En nuestro caso somos digitales. ¿no? Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que, por ejemplo, eh, con la pandemia, muchos restaurantes eh, se habían dado cuenta de que eh, empresas como Just Eat eran lo que ellos llaman vampiros. Es decir, eh, que les chupaban la vida. O sea, ahora con la pandemia se habían venido arriba y se llevaban hasta un 40% de cada ticket de un restaurante. O sea, yo ahí vi un, un filón y dije, hey, si ¿sí hacen los pedidos por WhatsApp con esta herramienta? Una cosa que todo el mundo ¿eh? fue a los restaurantes en cuanto pasó esto y yo no quería, porque fue como, yo no voy a ir a presentar otra solución a un restaurante que me echa pata. Y, y bueno, pues se ve que, que ahí con esas conversaciones vimos con un problema y ahí fue cuando empezamos a desarrollar la herramienta, pero además la herramienta la tuvimos que casi que desechar, o sea, Partimos de, oye, vamos a partir de cero, vamos a centrarnos en los problemas de la persona. Una vez conozco ese problema, vamos a buscar un propósito, vamos a buscar una solución para ese problema y nos vamos a enfocar ni en tu libro, ni en tu producto, ni en tu servicio. A mí como cliente me da exactamente igual tu libro. A mí solo me importa mi problema, somos seres egoístas. Y esto le pasa a todos los clientes, aunque tú te creas que ese cliente va a tu negocio, va por tu servicio, porque es que te idolatra, ¿qué va? Va porque eres la única persona que eres capaz de solucionarlo como a esa persona le gusta, por precio, por servicio, por cariño, por innovación, por lo que sea, pero en cuanto tú te olvides de ellos, ellos se van a olvidar de ti, entonces hay que poner el foco en el propósito y en, oye, vamos a crear algo para solucionar ese pen. Yo siempre digo que las empresas hay dos tipos, que son aspirinas o vitaminas. Si tu empresa es una vitamina, seguramente la hayas tenido que cerrar durante la pandemia, salvo que fuese, eh, bueno, pues algún caso excepcional, siempre hay alguna excepción que me jode este tema, ¿no? Pero o son vitaminas o son aspirinas. ¿Por qué digo que pueden ser vitaminas aspirina, Porque la aspirina cura el dolor de cabeza y la vitamina simplemente pues, te hace estar más sanete, pero cuando estás a dos velas y te duele la cabeza, el dinero va a ir para la aspirina, porque es dolor. Lo otro, bueno, tampoco pasa nada si no me tomo la vitamina, ya iré y tomaré eso Entonces, de lo primero que se olvida un cliente cuando estamos en una situación, ¿no? como ha sido el tema del COVID-19, es de esa vitamina. Oye, no me voy a gastar el dinero en esto, me no voy a gastar el dinero en lo necesario. La pirámide de Maslow. Vamos a empezar. Si no la conocéis, la buscáis en Google porque no me la he traído. O sea, esto se me acaba de ocurrir. Pero la buscáis y veis que al final, en la base de esa pirámide de Maslow, están las necesidades básicas que la gente ha ido a cubrir después de lo que está ocurriendo ¿no? de, de esta pandemia. Entonces, al final, eh, lo que quiero decir con esto es que a tu negocio no le van a definir ¿no? esas soluciones, esas propuestas que tú hagas, por muy innovadoras que sea sino que va a ser el propósito del cliente el que lo defina. es decir, si tú vas a poder solucionarles ese problema, me da igual cómo lo hagas, pero solucioname la vida, me duele la cabeza, por favor, hazme una aspirina y dámela. Pues eso es lo, primer, lo primordial, ¿no? el buscar ese dolor de cabeza en nuestros clientes y luego ya seremos todos los innovadores que queramos, pero vamos a ir a solucionar problemas, porque de hecho muchas veces no inventamos por la cara que eso es un problema y a la hora de la verdad, cuando hay que soltar dinero, el cliente dice: No. Nah. O sea, esto es como eh, cuando yo creé la agencia de viaje, de hecho fue un poco así, ¿no? De hecho es vitamina total, o sea, por eso me comió los mocos con esto que ha pasado. Eh, de pronto, pues claro, pasando lo que pasa, eh, claro, yo creía que era un problema para la gente el hecho de que no pudiesen encontrar viajes baratos y, y además de una manera cómoda. Era un, era un problema, pero no era un dolor de cabeza. Era simplemente que esa persona pues oye, ya puestos a viajar, pues viajamos lo más barato posible, era vitamina total, ahora cuando ha pasado lo que ha pasado, pues oye, ahora que volvemos a ese estado de normalidad, a esa nueva normalidad, pues a lo mejor no me voy a poner a calentarme la cabeza ahora con temas de viajes porque tengo otros problemas que resolver antes, que sí, que parece que la gente está loca por, por salir de viaje y demás, pero ya os digo que estoy en el sector que como mucho, como país receptor o turismo nacional, pero en mi caso que me dedicaba a mandar gente por Europa, ya os digo que no. Eh, y luego ya cuando tenemos claro ese, esas personas, ese propósito, esa solución que queremos ofrecer, vamos a eh, tener en cuenta las fases. vale Reinventar el negocio eh, va a necesitar de muchos ajustes. Vamos a tener que estar continuamente investigando, preguntando, montando. Eh, es muy importante escuchar y a, para esto os recomiendo que busquéis Toda la información posible sobre el Link Startup. ¿vale? Esto es una metodología que se utiliza para el desarrollo de negocios, para el desarrollo de empresas, sobre todo digitales, eh, pero funciona para cualquiera. ¿eh? De hecho, esto es casi un estilo de vida que yo digo que es minimalista, eh, porque a mí me gusta llevármelo todo a ese campo, pero eh, ya os digo que el aplicar el Link Startup en vuestro negocio, sea cual sea, en vuestra idea, en vuestro servicio, sea lo que sea, siempre va a venir muy bien, porque. Vais, o sea, el, el, el pensamiento general ¿no? cuando montamos una empresa es: voy a poner el caso de yo sé, un bar, ¿no? Eh, y tú lo primero que piensas es: ostras, qué local más guapo, voy a pedir un crédito al banco, eh, voy a coger y voy a alquilar el local, decoración, eh, voy a contratar camareros, tal, cuando todavía no sabes ni si realmente vas a tener clientes, te acabas de meter en un embrollo que no estamos para meter en un embrollo, entonces a lo mejor podemos dar unos pasitos, tengo por ahí otro caso muy chulo que lo vamos a ver ahora después, eh, vamos a poder dar pequeños pasitos para ir testeando, haciendo crecer, eh, aumentando los clientes e ir dándole forma a ese nuevo negocio eh, post-Covid, eh, que nos va a permitir de alguna manera ir ajustando y sobre todo no cometer tanto riesgo entonces hay que tener en cuenta esa, ese modelo por fases y ahora os voy a recomendar esto no lo suelo hacer vale lo he hecho como novedad en, en mi formación que es recomendar una película así tal cual pum os la pongo eh, y es que de verdad que os recomiendo esta es una película que por cierto ahora a Madrid viene el, el musical original eh, pero básicamente es una película que habla muy bien de esa reinvención se llama Kinky Boots, a lo mejor alguien de, de aquí la ha visto, eh, pero la verdad que es muy bueno para aprender cómo centrarte en esos tres pilares que hemos comentado ahora mismo eh, seguramente la encontréis por Google de, no sé, de manera legal, desde luego yo no la recuerdo o sea, ya ahí queda responsabilidad de cada uno eh, Buscarla en un video club. Y, y nada básicamente eh, esta película habla muy bien porque va básicamente de una eh, empresa de un, bueno, una fábrica de zapatos oxford tradicional de Inglaterra que de pronto la hereda el hijo y la hereda en un momento de crisis un momento donde la gente no tiene dinero para, eh, unas oxford, para unos zapatos oxford de calidad entonces eh, su hijo empieza a reinventarse y no, no es spoiler eh, porque lo veis en la portada da con el sector de zapatos para eh, drag queens ¿vale? ahora que está muy de moda el tema bueno, no es que esté de moda sino que ahora que ha salido lo de RuPaul en, en Antena 3, pues mira tú por dónde eh, viene muy bien porque oye, eh, habla de cómo reinventa un negocio tradicional a un sector nuevo entonces a mí esta película me encanta, yo creo que es el momento perfecto para verla y, y siguiendo un poco con el tema, eh, cuando empecemos a generar ese nuevo modelo de negocio, ese, esa reinvención de nuestro negocio, eh, vamos a tener que ser muy espabilados, ¿vale? esto que se dice mucho por aquí, que es, hay que ser espabilados. Y, y también podemos aprender de otra película, ¿no? en este caso, del mago de Oz. Eh, el mago de Oz, Dorothy, al final ella, no tenía ningún tipo de poder mágico ni ninguna historia, pero oye, ya para adelante, ¿sabes? A buscar el mago. Pues todo un poco igual, o sea, nosotros no sabemos, eh, de hecho si buscáis Mago de Oz Emprendimiento, vais a ver que es una teoría real que se llama Ser Mago de Oz, de hecho, esto lo hacíamos nosotros en, en nuestra startup, en la de los viajes, eh, nosotros vendíamos a la gente que utilizábamos inteligencia artificial, eh, un chatbot que hablaba contigo por whatsapp con no sé qué, el chatbot y la inteligencia artificial era mi socio Rudy holandés de 60 tacos eh, contestando por whatsapp a la gente a mil personas diciéndoles, sí, sí, toma aquí tienes un viaje estupendo a Roma por 50 euros y de vuelta, eh, claro, cuando yo me di cuenta que esto ya tenía sentido, empezamos a desarrollar esa inteligencia artificial, eh, pues eh, todo ese chatbot tal pero antes no, antes voy a lanzarle a la gente a ver si esto le interesa o no. De hecho, en mi Twitter, que si tenéis Twitter y queréis seguirme es arroba nachomarketing, me estoy contando estos días cómo estoy montando una mini startup precisamente con este modelo de mago de OZ. En este caso la startup es crear eh, un just tip por WhatsApp, ¿vale? eh, donde los bares pues, puedan poner eh, su servicio de delivery o takeaway directamente de WhatsApp, una especie de directorio y estoy contando cómo lo hago con malo de oz. yo no soy programador yo, no, yo solo me dedico a hablar y a vender o sea, es que tampoco es tan difícil y, y claro, cuando yo veo esto es la manera en la que todos deberíamos de empezar a montar ese negocio hay escenarios como en el que nos estamos enfrentando hoy donde no tenemos ni tiempo para empezar a desarrollar lo loco, ni tenemos paciencia yo de verdad que hay días que digo mira, yo no puedo más, ¿eh? de verdad yo me voy a tirar por la ventana entonces, dedicar esfuerzo en desarrollar algo que no sé si va a triunfar o no, pues sinceramente no estamos para eso. Entonces, vamos a intentar ser pillos, vamos a intentar lanzar sin miedo al que dirán, aprender mucho y entender cómo es en la audiencia para todos, que a lo mejor lo que tú quieres lanzar es simplemente, oye... Una newsletter para que mis contactos me sigan. No sé si lo que yo les voy a contar es interesante. Me voy a lanzar a retransmitir en Twitch. Voy a abrirme un TikTok. Voy a crear un negocio nuevo. Voy a cambiar el negocio que ya tengo. Da igual, lanza, prueba. Que no tienes la tecnología, intenta simularla. Hay un dicho que no mola mucho porque hay gente que lo lleva a unos puntos que no molan que es fake it until you make it. Que es básicamente... Eh, falséalo hasta que lo hagan, ¿no? Pues es un poco el ser el mago de on, ¿no? Oye, mira la gente, sí, sí, esto está hecho, mentira, después a lo mejor tú, pero bueno, que por lo menos te vayan mostrando ese interés y cuando vayamos descubriendo esos patrones, que es el, el, la siguiente P, vamos a ir conociendo qué es lo que funciona o lo que no, pero esto también lo podemos descubrir no solo de, eh, de otras crisis, de, de momentos históricos, de hecho se me ha dicho ¿no? que la historia se repite porque de hecho muchas cosas que estamos viendo a día de hoy se están volviendo a ver de la crisis del 2008, oh, tú ves de pronto, estaba yo lo día viendo la tele y de pronto vi eh, un anuncio de BMW pero BMW estaba anunciando eh, que vendían coches de segunda mano y dije, ay Dios mío la que se nos viene encima porque en 2008 pasaba lo mismo, de pronto los concesionarios de primera mano empezaron a vender coches de segunda mano. Entonces, todos esos patrones, si somos espabilados, vamos a ir encontrándolos y vamos a ir echando memoria y decir oye, cuando pasó esto, que es muy parecido a lo que está pasando ahora, oye, ten cuidado o aprovechalo, ¿vale? Entonces, esto funciona muy bien. Pero a mí la que más me gusta es ver lo que está pasando en otros escenarios. Estos escenarios son otros países. ¿Qué está pasando en China, en Italia, en Estados Unidos? Vamos a ver que están haciendo negocios o servicios parecidos a los nuestros en otros países. Porque ellos a lo mejor están mucho más avanzados en el tema de... De hecho, siempre se ha dicho ¿no? que las innovaciones de Estados Unidos llegan a España 10 años después. Pues oye, vamos a ver que se está cociendo, que se está haciendo fuera de España. Vamos a tener... o sea visión, ¿no? Y vamos a ser proactivos para reinventar nuestro negocio viendo cómo lo hacen otros. Y esto, ahora vamos a ver también una técnica muy chula para ver cómo lo hacen, eh, pero básicamente ya viendo un poco el escenario, sabiendo que queremos prototipar, ya es momento de coger y lápiz y papel y decir, vale, esta es la ruta que me voy a marcar. Voy a investigar, voy a ver, voy a encontrar un referente, voy a hacer este prototipo, este prototipo lo voy a preparar en una semana, lo voy a lanzar, si este prototipo alcanza eh, 100 visitas voy a llamar a 10 de esas 100 personas que me visiten, voy a ir aprendiendo, voy a ir desarrollando, voy a pedir ayuda, voy a pedir un préstamo, da igual, pero vamos a ver, ¿no? vamos a ir marcando después ya un calendario, una ruta para ponernos ahí en acción, ¿vale? Pero bueno, básicamente eh, lo que hace interesante ¿no? a, a este marco de las 6 ps por así decirlo, es: oye, vamos a intentar traer nuevos elementos que nos permitan reconocer la situación que estamos viviendo actualmente, que es bastante particular, y de alguna manera vamos a intentar, oye, plasmar lo máximo posible la reinvención de nuestro negocio. Pero sobre todo, y ya os lo recomiendo, tomad nota de todo. En público, en privado, me da igual, pero lápiz y papel, porque eso después nos va a ayudar mucho a pensar y ahora sí vamos a preparar esos negocios no ya a lo mejor alguien se le ha encendido la bombilla y ha dicho venga voy a mirar a ver cómo lo hace se me ha ocurrido una idea nueva tal no sé qué bueno eh, a lo mejor a mi idea le puedo dar una vueltecita tal no sé qué vamos a ver cómo crear esos prototipos vamos a ver cómo eh, hacer un poquito de marketing sin saber de marketing o sin recursos vamos a ver un poquito todo esto y vamos a preparar el negocio para esa post pandemia vale lo primero es mirarnos al espejo, ¿vale? ¿Qué situación? Yo de verdad soy muy pesado con esto, eh, con el tema de mm, mirarnos en el espejo, de eh, parar, de echar la vista atrás, de repensar, de tal, pero es que de verdad, porque es que lo he vivido, no lo hacemos, o sea, no, no tenemos, eh, nos gusta mucho tener el pensamiento crítico con la opinión de otros, pero no con nosotros mismos. De hecho, esto lo vivo con mi propia hermana, yo, o sea, yo me peleo con ella, ella tiene un negocio y me peleo con ella en plan de... Uff, por favor, nena, eh, es que te, te estás escuchando. Entonces, hay veces que tenemos que parar y mirarnos en el espejo y hacer de algún modo ese mapeo, ¿no? De entender un poco quiénes somos y por qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿vale? Entonces, yo aquí os dejo un lo que en realidad hay gente a la que le puede sonar esto. Eh, hablamos del de, eh, Business Model Canva, ¿vale? Que es, una herramienta que se utiliza para plasmar de un vistazo, ¿no? Ese, ese lo diré, ese modelo de negocio, ese negocio que tenemos, ¿no? Que la gente de un vistazo lea y diga, ah, vale, mi negocio hace esto, su propuesta de valores es esta, gana dinero con esto, invierte en esto, otro, sus socios claves son estos, vale, eso es un business model Canva. Pero ya el que os traigo va más orientado a esa comunicación y a ese marketing. Oye, lo que hemos dicho, que a mí me da igual que tú hagas, pero... ¿Por qué lo haces? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que haces? Pero sobre todo, ¿por qué tengo que creer en ti? Que eso es súper difícil. El entender por qué tú, no el otro. ¿vale? Entonces, el entender eso y sobre todo trabajarlo y pensarlo nos va a dar mucho a la hora sobre todo de vender nuestro negocio a la gente. Entonces, esto es muy importante, sobre todo conocer esa audiencia, conocer bien. Eh, quiénes son, cómo son eh, por dónde podemos hablarle por qué le podemos hablar por ahí y no por otro sitio entonces darle esa pensadita nos va a venir muy bien una vez le hayamos dado esa pensadita seguramente eh, de una manera medio indirecta nos hayamos fijado en la competencia y a mí esto me encanta fijarme en la competencia pero con cuidado ojo, eh, si nos fijamos en la competencia es para hacerlo mejor, no para hacerlo igual ¿vale? pero nos pueden dar muchas pistas, entonces yo he dicho antes que una cosa que nos puede dar muchas pistas es lo que se hace en el extranjero, entonces a mí me gusta mirar mucho lo que hace, no la competencia, porque a lo mejor no es nuestro mercado, pero sí empresas similares a la nuestra en el extranjero, o ideas, o servicios, o lo que sea, y ahora ahí aplico una cosa que en el marketing tradicional, vamos a decir de escuela, se conoce como benchmarking, pero en el mundillo growth hacking, rollo así modernito startup, le llaman funnel stack, ¿vale? Porque se centra en analizar el funnel, el embudo de venta, es decir, los diferentes procesos por los que pasan los clientes y analizarlos uno por uno, ¿vale? Entonces, para mí lo que más me ha funcionado es esta estrategia, que ahora os voy a decir de qué va, pero es el eje de cualquier estrategia para crear contenido, para captar clientes, para hacer marketing que básicamente es nada más y nada menos que un documento, un Excel, parece una tontería. ¿eh? De verdad, alguno no se creerá que he creado aquí una expectación brutal, pero ¿qué es que esto, o sea, al final es un Excel donde espío hasta cuando el director de la competencia eh, va al baño lo apunta, ¿vale? Es básicamente espiar todo, todo y ver cómo lo hace, en qué redes sociales se encuentra, eh, qué tipo de contenido crea, un podcast. Me lo apunto. ¿Hace un canal de Twitch donde se ve a su oficina trabajando? Me lo apunto. Eh, ¿Tiene algún tipo de contenido descargable cuando entro en su web? Ah, mira, qué cosas. Cuando entro en su web hay un PDF que me enseña los beneficios de aplicar, yo qué sé, email marketing en mi negocio. O, por ejemplo, no yo tengo un descargable eh, que lo que hace es enseñarte ¿Cómo o qué tipo de ofertas son interesantes para un bar por WhatsApp, para enviarla a los clientes? Eh, oye, ¿la competencia hace webinars? Pues a lo mejor resulta que invita a sus clientes todos los viernes a un webinar donde lo que sea. Eh, ¿Tiene envío gratuito? Pues a lo mejor puedo extrujar un poquillo mi margen y ofrecer también el envío gratuito. Y a mí hay una cosa que me funciona brutal a la hora de hacer marketing que es si mi competidor... Eh, tiene algo o sea hay algo que le le da la ventaja diferencial la regalo si puedo la regalo o sea si a mí me dice yo qué sé que eh, mi competencia hace webinars los viernes y cobra 50 euros para hacer este webinar yo te lo doy gratis eh, tampoco a mí no me cuesta nada hacer un webinar y hablar entonces voy y se lo doy que hay algo así tal voy a intentar ofrecer esa propuesta de valor esa cosa que le diferencia mi competidor de mí pues si puedo, lo regalo. Eso ya es no es todo, ¿vale? O sea, no se puede regalar, hay cosas que no se pueden regalar, o hay cosas que tal. Pero si puedes, hazlo. Pero a mí lo que yo quiero sobre todo aquí es que os quedéis con el hecho de mirar, pero al milímetro, lo que hace nuestra competencia. No me vale con sí, bueno, sé lo que hacen. No, sí, bueno, le tengo echado el ojo. No, no, no, no, no. Apúntatelo. Coge cuatro, cinco referentes con nombre y apellido. Esa empresa, vamos, ponme el cif de la empresa. Y cuéntame qué es lo que hacen. Y esto empiezo yo con Google. O sea, yo me voy a Google y busco palabra clave que es directa con la venta de mi producto o servicio. Es decir, si yo me dedico, vamos a suponer, a reparar coches, voy a buscar en Google, reparar coche en Málaga. A ver quién es el primero que aparece. Oh, vaya. taller Martín. Y ahora voy. Y ahora veo qué es lo que pone, incluso en el navegador, o sea, en Google, qué es lo que aparece. Taller en Martín, reparamos tu coche en 24 horas. Ah, pues ya empiezo a notarme cositas, ya empiezo a decir, oh, es que esta gente ya le está diciendo a la gente que repara el coche rápido. Eh, sin, y luego entras en la web y de pronto ves un poco qué es lo que hay en la web y dices, ostras, eh, resulta que el taller este si te da fallo tiene garantía tal bueno que, que tienen que tener garantía yo no sea, estoy inventando no pero eh, con el cambio de aceite te regalo tal o con el, los filtros te regalo lo otro tal la ITV lo que sea eh, te pones y vas analizando todo textos que utiliza en su web textos que utiliza en Google textos que utiliza qué redes sociales está qué publica en esas redes sociales, cómo las publica, si contesta a los clientes, si no, si está en mil anuncios, en Wallapop, en lo que sea. Eh, incluso, hay una cosa que a mí me mola mucho, es ver si después nos hacen anuncios en redes sociales. Porque también me va a indicar, si sobre todo son competidores grandes, oye, qué redes sociales les puede funcionar o no. De hecho, en Facebook esto se puede ver y a mí me ayuda mucho, Mira, lo, lo voy a enseñar. Que básicamente... Eh, vosotros buscáis en, en Google eh, biblioteca, bi, de, biblioteca, anuncios, Facebook, ¿vale? Y aquí os va a salir facebook.com barra ads barra eh, library. Y aquí vais a ver los anuncios, porque esto es público. Facebook tuvo una ley de transparencia que le obliga a enseñar los anuncios que están haciendo nuestros competidores. Entonces, os venís aquí ponéis el país, tenéis que tener cuenta en Google, de, perdón, en Facebook, tenéis que estar logueado, y aquí buscáis la ubicación de, de vuestro competidor, en este caso vamos a poner España, eh, aquí os dirá si es un tema social tal, le ponéis todos los anuncios, y aquí ponéis pues competidores vuestros, ¿vale? Yo tengo aquí algunos ya, pero en este caso pues voy a mirar Viajes del Corte Inglés, a ver Viajes del Corte Inglés, ¿qué anuncios hace en Facebook y esto me va a dar muchas pistas sobre cuál es su propuesta de valor qué está buscando la gente qué no está buscando vamos eh, a ver si me sale porque ahora me va a dejar aquí por mentiroso viajes el... no, ¿me va a salir a ver si sale alguno ay ah, calla eh, si tenéis bloqueador de anuncios tenéis que quitarlo porque claro obviamente me está mostrando anuncios y está entrando en conflicto ahora mismo mi navegador eh, vale Vamos a ver viajes, el corte inglés, si tiene algún anuncio. Venga, viajes, el corte inglés. Y aquí vais a ver los anuncios que tiene publicado. Y aquí vamos a aprender mucho sobre el marketing de nuestros competidores. Y aquí vamos a ver, pues, oye, ¿qué está vendiendo viajes, el corte inglés a día de hoy? Pues ahora mismo estamos viendo que le están metiendo mucha caña al Caribe, a Cuba, a las rías baixa, eh, temas de crucero, le están metiendo mucha caña a los viajes de verano y sobre todo es muy interesante ver dónde está publicando esos anuncios, qué formato está utilizando, cuáles son los eh, textos que está utilizando, eh, viaje en grande, ¿sabes? Como tenéis muchísimas ganas de viajar, pum, viaje como, ay Dios mío, se me va el ojo, eh, vídeos, se utiliza vídeos, qué vídeo utiliza, eh, qué enseñan esos vídeos, cuáles son los textos Oye, buena noticia para los amantes de los cruceros claro, un amante de los cruceros está loco por escuchar buenas noticias, entonces se lo pongo en grande de aquí se puede sacar oro Oro. O sea, yo de hecho he llegado a coger, ir a mi competidor en Latinoamérica, copiarle el texto y ponerlo en un anuncio mío dedicado a España. Es decir, ahí lo llevas. Ni me curro la creatividad. Para ti. Entonces, de aquí se puede aprender mucho y apuntarlo todo. En un Excel nos va a dar una ventaja enorme. ¿vale? Pero sí es muy interesante que siempre aprovechemos ese proceso de venta con una especie de cuando hablemos ¿no? con los clientes, hagamos publicaciones en redes sociales, cuando estemos en contacto con ellos, cuando hagamos marketing, siempre tengamos en cuenta eh, tres puntos, ¿vale? que son Hook, Story, Offer. Hook, Story, Offer al final es como una manera de pensar, una, una manera ¿no? de plantear las comunicaciones, que básicamente son primero vamos a intentar crear un gancho en nuestra web, en nuestras publicaciones, en nuestros anuncios, siempre algo que llame la atención. Cuando hayamos dado ese puñetazo a esa persona, porque sabéis que, oye, en internet pasa un montón de gente, parar a alguien es bastante difícil, entonces metemos ese puñetazo, de pronto esa persona se para, le contamos la historia de, oye, mira, es que resulta que es que tengo una oferta súper interesante o que es que resulta que yo hago collares con eh, piedras que me traigo de, de la montaña de no do dónde, tal y cual, pero... Antes de contarle tu película, perdón, después de contarle tu película en la publicación, lo que sea que esté haciendo, que se vaya con una oferta. Una oferta no quiere decir un 50%, sino cómprame, sígueme en redes sociales, eh, da like, eh, suscríbete a mi newsletter, suscríbete a mi podcast, da igual. Pero esto es así. De hecho, cuando tú creas contenido funciona tal cual. El hook generalmente es el título tú creas un podcast, el título tiene que ser lo que haga que esa persona haga play. Ahora, esa persona va a coger, se va a poner sus casquitos, y te va a escuchar. Le cuentas esa historia. Y siempre al terminar, oferta. Oye, ¿te gusta esto que acabas de escuchar? ¿no? Sígueme, cómprame, comparte, lo que sea. Entonces, eso, tenerlo siempre en la cabeza. Que esa persona que os dedicáis a algo más bien físico, ¿no? una tienda física, pues lo mismo. Oye, al principio, pues a lo mejor o sea, lo más general no es que esa persona venga eh, pidiendo algo que prácticamente despachar, pero toca el momento venta ¿no? de entender a esa persona y decirle oye, te interesa esto, te interesa esto otro, te interesa no sé qué y ya le vamos metiendo esos ganchos y vamos sobre todo esa, siguiendo siempre ese protocolo de hook story offer. Pero esto sobre todo va muy orientado a que hagáis marketing en redes sociales. ¿vale? Esto va a funcionar muy bien pero siempre sin intentar vender nada. Por favor, salid de aquí al menos pensando en, vale, no tengo que venderle mi libro a nadie, no tengo que venderle mi a mi servicio, no, no. O sea, le da exactamente igual. Vamos a atacar siempre al lado emocional del cliente. El 80% de las ventas son emociones. Y el 20% restante es miedo, miedo a perderte la oferta, miedo a perderte el por qué no tengo yo el FOMO, el FOMO, fear of missing out, miedo a estar fuera de la onda. Entonces, oye, yo voy a ir a atacar siempre a esas emociones en redes sociales, en contenido, en delante, lo que sea. Tú vas y le dices, oye, que me he enterado que todo en un proceso de venta mío para un bar al que voy y le vendo eh, Million Chat. Y le digo, oye, me he enterado que ya a ti se habla un 40%, ¿no? Sí, vaya, y entonces de cada 20 euros yo voy metiendo el dedito en la llaga. Entonces, por cada 20 euros, 8 pavos se van, ¿no? Sí. ocho pavos que cada 10 ventas son 80 pavos, ¿eh? Si son ¿cuántas hace? 100. Uh, 800 euros. Madre mía, así si es que con eso te paga el autónomo de, de 4. Ah, ya tal. Pues tú sabes que esto que te traigo, le cuento la historia, ¿vale? O sea, ya le calienta la cabeza le la cuenta de historia. Esto que te traigo, pues resulta que tú pagas un fee que son 20 euros, y ya te olvidas, tal. Ah, vale. Y ahora entra el FOMO, ¿tú sabes que el de al lado lo tiene? Ah, oye, ¿cómo? ¿Que el de al lado lo tiene? Y yo no, estoy, estoy a punto de quedarme, no fear of missing out, estoy a punto de salirme de la onda, ¡Shh! trae para acá. Y esto pasa con todo, ¿no? Oye, que tengo una promoción especial, que esto solo dura 24 horas, que parece que son técnicas muy agresivas, muy, muy chusqueras, que la gente dice, ah, sí, bueno, esto a mí no me gusta, tal si no te gusta y no, no tienes ganas de vender, allá tú, ¿sabes? Pero esto funciona un poco así. Al final, después de calentar la cabeza, plántale una oferta. Y si esa oferta además juega con el FOMO y con el miedo a estar fuera, entonces como, oye, suscríbete a esto porque es que te estás perdiendo las 10 claves para vender más en tu negocio o eh, las 10 claves para eh, aprender más o resulta que es que tengo una tasa de aprobados en mi academia eh, que tú no estás en ella entonces no llores si suspendes entonces juega un poquito con oye que te estás quedando fuera y ataca siempre a esas emociones y lo he dicho ¿no? que esto ya lo he dicho antes pues podéis regalar algo eso siempre queda bien ¿no? el regalito, el detallito y ahora eh, si queréis crear algo ¿vale? online ya sea un e-commerce ya sea una página web que no tengáis eh, queréis crear chatbots queréis crear eh, automatizaciones, lo que sea, yo os dejo aquí una serie de herramientas como son Webflow, Shopify, eh, que Shopify es súper famosa, CART, eh, Substack, por ejemplo, si queréis crear una newsletter. Yo os dejo aquí esta herramienta, estas herramientas se pueden utilizar, eh, la gran mayoría tiene eh, una opción gratuita. No necesitas saber programar. Y por ejemplo, para crear una web, pues a mí me gusta mucho CART. Eh, para crear una aplicación para el móvil sin saber programar, pues tenéis Babel eh, queréis crear por ejemplo pues una tienda en WhatsApp pues ahí tenéis mil ocho, me escribí a mí y yo ayudo eh, que queréis crear un e-commerce y no sabéis cómo pues Shopify, eh, que sí que después ellos se llevan un porcentaje, lo que tú quieras pero si es que tampoco sabes si te va a funcionar si tú ganas pasta con tu idea pues ya irás ¿no? y, y ya contratarás a alguien que te quite de en medio el Shopify o lo que sea, pero ahora vamos a lanzar a ver si esto funciona si esta idea nueva que se me ha ocurrido a mí a raíz de la pandemia tiene sentido no? o no, o si realmente tiene sentido tener una web o no, ¿para qué me voy a gastar 3, 4, 5 mil euros en que me hagan una web? Si con cart ya puedo ver si realmente tiene sentido que tenga una web o no, pues oye, vamos a probar. ¿no? Ahí tenéis eso, buscáis tutoriales en YouTube, no me voy a entretener porque si no nos morimos aquí, pero voy a traer un caso muy chulo de cómo funciona este prototipado de ideas, este tema de marketing ¿vale? a mí hay una regla que de verdad me flipa que es crear, crecer, monetizar si vosotros habéis puesto en el paso de monetizar desde primera hora habéis cometido bastante riesgo vale y esto se puede hacer con casi todos los negocios vale salvo que vayáis a montar una pescadería pero por lo general con casi todo se puede hacer, ¿vale? Entonces, eh, os traigo el caso de María, ¿vale? María es de Málaga, eh, de la escala, precisamente, y, y ella, con esto de la pandemia, ella era profesora de, de inglés, profesora de inglés de, de, F, de EF, ¿vale? De la empresa esta de, de inglés, de, bueno, de intercambios y todo esto, y de pronto, con esto de la pandemia, pues TikTok lo petó, ¿vale? Lo petó. Y ella cogió y dijo, vale, pues... Voy a ponerme a dar truquitos. Bueno, ella hizo un poquito ese momento de funnel stack y claro, consumiendo TikTok, vio que había gente dando consejos de inglés. Y dijo, pues si yo soy profesora de inglés, yo también puedo dar consejitos. Entonces se puso a ver qué contenido era el que más tracción tenía sobre su temática en esas redes sociales. Y ella apuntando. Dijo, vale, pequeñas pildoritas para ayudar y ahí entró la innovación, porque todos daban como consejos muy genéricos de, del tema de inglés. Y dijo, vale, pero es que mi especialidad, y aquí entra tu propuesta de valor, es las clases para preparar el examen de B1 y B2 de Cambridge. Entonces dijo, voy a dar pildoritas para los exámenes de Cambridge. B1, B2. trabajar a hacerlo. En menos de un minuto. Total. Que ella se enganchó su TikTok. Pom, venga, pom, pom, pom. Claro. Es que ella estaba atacando directamente a un pain que era el que la gente decía, Buah, es que me tengo que preparar el B1 y el B2 y siempre se me escapa algún detalle, cuando de pronto te lo ponen tan fácil, tan entretenido, en menos de un minuto, ese truquito, de hecho, ella de manera inconsciente decía, truquito, y hacía así con los deditos, y un día hablando con una amiga, dijeron, ah tú sigues a la de los truquitos, y dije yo, ah hostias, que es que al final eso del truquito se ha convertido en su marca personal, de hecho, se lo dije y fue que ella ni lo sabía. Dijo: Ah, sí, la gente me llama así. Y dije: Sí, hija, sí. Entonces ella empezó a crear, crear, crear, crear. Creció. Y una vez creció, dijo: Hora de monetizar. Si yo me dedico a dar trucos para el B1 y para el B2, pues voy a dar pequeños cursos que ya estaban grabados con esos trucos de una manera más extensa para el B1 y el B2. Y creo mariaspeaksenglish.com. Os aseguro que está monetizado, pero bien. De hecho, eh, su pareja, Sergio, que es bastante amigo mío, eh, le he dicho que, que al final va a tener que dejar el trabajo y currar con ella, porque es que eh, se le va, se le va. Entonces, ya os digo que al final ese proceso de crear, crecer y luego monetizar es muy potente. Si tenéis una idea que está ahí atascada, tal, empieza por crear. Crear contenido ofrece valor sin miedo. Sin miedo a que te copien, sin miedo a que, que, dirán? Sin miedo a, es que no sé, lánzate, crea, crea, crea, que así es como aprendes. De hecho, yo mi primer podcast eh, lo hice con estos auriculares que son del Xiaomi, ¿sabes? Y me escuchaba mi madre. Eh, ahora pues ya tengo un micro aquí medio tal, eh, hago Twitch con el, el aro este de luz, una cámara buena, tal. crea, crea, crea, crea crece, crece, crece y luego monetizas y luego ya te pones todo lo que tú quieras, tampoco, si lo que importa es el contenido y ir a ese pain, que a mí me da igual la calidad y me da igual todo, entonces, uy, que más eh, que no me acordaba que, que el vídeo salía, eh, pues nada, básicamente eso, ¿vale? Entonces, es hora de innovar, es hora de diseñar experiencias, es decir, nuestra empresa ya no puede ser un negocio de los de toda la vida. O sea, yo ya venda productos, venda servicios, debo de convertir mi producto en una experiencia. Da igual lo que vendas, tienes que diseñarlo como, como, una, como un entretenimiento, desde que entras por la puerta hasta que sales, tienes que decir tienes que conseguir lo que se llama efecto wow. El efecto wow es cuando tú vas a un sitio y dices wow. Cuando vas a un restaurante y dices hostia, es que... que ca de hecho, yo tengo grabado a fuego la experiencia en algunos restaurantes por el simple hecho de que la camarera, la camarera muy apañada, llegó y se, se echó en la mesa de tal manera, tan cercana, tan tal, que en ese momento además me vio que estaba solo, tal no sé qué, y dije yo, wow, qué atención, ¿sabes? Cuando en otros sitios te atienden súper... Entonces, todo eso que podáis lograr para conseguir un efecto wow va en esa experiencia. Entonces, vamos a aprender a diseñar esas experiencias. Y para eso, soy súper pesado. Pero para eso soy de marketing. Entonces, tenemos que conocer exactamente cómo es nuestro cliente. Haced lo que se llama un buyer persona. Diréis, yo conozco perfectamente a mi cliente. Mentira. O sea, ponedlo y cogéis con una chinchetita, lo imprimís y os lo ponéis en la frente. Y os vais a acordar siempre de cómo es esa persona. Un buyer persona es básicamente eh, no es conocer más o menos quién nos compra, sino al detalle, nombre y apellido. Oye, mi cliente tipo es Juan Antonio, Juan Antonio tiene 35 años, Juan Antonio además acaba de heredar su negocio y ese negocio es tal, y a Juan Antonio le gusta irse los fines de semana a jugar pade con sus colegas y después del pade se toma una cervecita en mi bar, hostia, pues lo mismo el simple hecho de saber que es este tipo de clientes, pues, oye, si pongo el World del Tour en la tele, yo qué sé, ¿sabes? A lo mejor Juan Antonio le gusta el fútbol le gusta el Pad y va a Dubai y se ve el World del Tour, pues yo qué sé, ¿sabes? O sea, el hecho está en, vamos a conocer el, al detalle el 80% de, no sé, si hay alguien que es, dices tú, es que es el 80% de los clientes que vienen, es así, pues vamos a enfocar el negocio a ese 80%, que muchas veces por porque decimos, hay porque el otro 20%, entonces yo no puedo especializarme en, que nos gusta siempre llegar al máximo número de personas posible. No, no, no, no. Especialízate. O sea, vea por ese, hay ese cliente que es el 80%. El 80% es interesante, te da igual. Pero ese 80% se va ahí con un efecto wow de decir, es que estuve el otro día en no sé dónde, y es que me trataron como si me conocieran de toda la vida. Claro que te conocen de toda la vida ha hecho un buyer persona, entonces sabe perfectamente quién era el que iba a entrar por la puerta entonces eso es muy importante hacer ese ejercicio buscarlo en Google eh, soy muy pesado con que busquéis en Google, pero es que si no me tiro aquí ocho años ¿sabes? entonces, buscad en Google cómo hacer un buyer persona, lo hacéis y lo trabajáis ¿eh? ojo, pensad al detalle todo, porque os va a ayudar mucho, oye, pues eh, contenido relacionado esto me gusta mucho no eh, pensar esto, porque Joder, a lo mejor alguien que se dedica pues, a vender seguros, de pronto se da cuenta que su cliente prototipo es alguien que le apasionan las motos. Y tú piensas, Buah, es que yo, uf, ¿cómo voy a hacer un podcast sobre seguros? ¿Quién va a escuchar un podcast sobre seguros? Nadie. Pero si tu cliente, el 80% de los que te contratan a ti el seguro son aficionados a las motos, pues lo mismo puedes hacer un podcast sobre motociclismo. Y ahí le vas a meter que tú vendes seguros especializado en motoristas. ¿Y quién va ahí Pues voy a ir a por mi colega, el que yo escucho todos los días el podcast hablando sobre Mark Márquez y sobre Jorge Lorenzo y sobre quien sea. Entonces, centraros ¿no? en ese buyer persona, en ese, porque os va a dar muchas pistas pues, a la hora de crear contenido de lo que sea, ¿vale? Y una vez ya conocemos a ese cliente, vamos a diseñar esa experiencia. Esa experiencia al final es, oye, lo que se conoce como un embudo de ventas, ¿no? Ese embudo AR. Ese embudo AR eh, básicamente es adquisición, activación, retención, referidos y renta, ¿vale? Esa renta es básicamente, que esto es un poco raro, lo último es en, en los ingresos, ¿vale? Pero para que sea AR como un pirata, pues es AARRR ¿vale? Entonces, esa primera experiencia, esa adquisición es, oye, ¿de dónde vienen los clientes? Pues vamos a atender de dónde vienen esos clientes y vamos a ver cómo podemos aumentar de alguna manera cuánto, eh, o sea, cómo podemos aumentar esos canales de adquisición. ¿vale? Luego vamos a ver esa parte de activación. Oye, ¿cómo de positiva es esa primera experiencia del cliente con nuestro producto o servicio? Una vez hemos estudiado esa fase ¿no? de cómo de positiva ha sido la primera experiencia, vamos a intentar retenerlos y vamos a intentar que estén continuamente comprándonos con ofertas, con contenido con soluciones, con lo que sea que estén el máximo tiempo posible pegados a nuestra marca, ¿para qué? para que se conviertan en lo que se conocen como eh, promotores eh, esto tiene un nombre que se me acaba de ir totalmente que, que eran los que estaban con Jesucristo, eh, se me ha ido totalmente la palabra se nota que no soy cristiano eh, bueno que vayan promoviendo por ahí nuestro negocio ¿vale? Eh, pero básicamente es ah mira si lo tengo aquí escrito, apóstoles entonces tenemos que convertir a los clientes en apóstoles que vayan por ahí promoviendo nuestra marca y tenemos que potenciarlo ¿eh? oye decirle a ese cliente que sabéis con nombre y apellido quién es que es como eh, Maricarmen por Dios deja de venir a mi tienda que eres muy pesado, pues a ella le decís tráeme amigos, tráeme amigos que vengan y me compren recomienda mi sitio, recomienda mi negocio, recomienda mi bar, porque lo va a hacer encantado, que os lo digo, que lo hacen encantado y si además le premiáis el doble. De hecho, eh, para que os hagáis una idea, a mí la experiencia oh, hoy en día me intento combatir a Justit, eh, pero en su momento yo era apóstol de Justit, o sea, yo llegué a ganar miles de euros refiriendo a gente a que consumiera Justit en 2014. Entonces... Eh, esto es muy heavy o sea, si vosotros decís, oye, por cada 10 clientes que vengan y me digan que vienen por maricarmen, yo a ti maricarmen, te voy a dar 20 euros de descuento encima, pero pues si yo ya de por sí ya te he tu negocio pues hazlo con más ganas, entonces eso es muy potente y luego intentar incrementar siempre el, ingles, el ingreso medio de tu negocio, vamos a pensar cómo y para todo esto, para saber cómo hacer esto Mira cómo lo hace la competencia. Si puedes, consume el producto de la competencia. Te vas y si te conocen en la tienda, te pone un bigote falso. Me da igual, que vaya tu primo y te lo cuente. Pero mira a ver cómo lo hacen. Oye, ¿yo cómo conozco a esa empresa? ¿Cómo conozco ese negocio ese servicio? Oye, pues lo conozco porque lo he escuchado en la radio, porque lo he visto en un blog, porque lo he visto en un podcast. Ah, perfecto. Y ah, le has comprado, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido el tema de comprar? Pues resulta que es que he visto aquí a la hora de comprar... Es que tiene aquí un relojito que me dice que la oferta se acaba en cinco minutos. Buah, es que eso es potente, ¿eh? No sé. Sí, sí. Pero luego entra a un bar y dices, no, es que he entrado al bar. Y resulta que en el bar, tal, la camarera me ha dicho, no, no, el tema de la temperatura, tal, no sé cuánto. va soy súper amable, ¿eh? Esa primera experiencia. ¿Y, ¿Y cómo ha sido el tema? No, pues resulta que cuando tú escaneas, no sé cuánto, pues hay un botón de redes sociales y luego en las redes sociales, oh, súper entretenido en las redes sociales, ¿eh? Porque te cuentan esto, te cuentan lo otro, te enseñan no sé qué. Eso me, me hace mucha gracia a las redes sociales, ¿no? Que, que nos centramos siempre en hablar en las redes sociales sobre lo, lo bueno que es nuestro negocio y no sobre lo que hablábamos, ¿no? De esa parte sentimental de, de, de la gente, ¿no? Decir, pues, tío, si yo lo que vengo es a, sé que sabes que yo vendo plantas, pues no me digas que tienes, eh, yo sé, soy un vivero, ¿no? Y el contenido de crear redes sociales, pues mira, que es que tengo esta planta nueva. Vale, eso una vez vale. O ta, pero oye, pues a lo mejor puedes crear Reels o TikTok hablando de el cuidado de las plantas, ¿por qué? porque eso va a hacer que me retenga pegado a tu marca y luego ya diré, ah, pues, pum, te pum, cuando te compro además te mando un email o te mando un WhatsApp o te mando algo y te digo oye, por cada amigo que me traigas te voy a invitar a esto o cada 20 amigos o cada 10 o cada no sé cuánto o entro en un sorteo o te regalo las Coca-Cola o lo que sea pero vamos a promover que la gente recomiende tu negocio, oye, comparte esto, hazlo, porque es que de verdad que es súper potente, y ya por último, oye, pues, siempre intenta, al final, oye, esto es como antiguo, ¿no? como un kiosco, me había tenido un kiosco, ¿no? entonces era como, oye, mira, quieres también estos caramelillos, quieres un tap, Ay, vamos a intentar incrementar ¿no? ese ingreso medio, que eso también es muy potente y ya por último pues vamos a ver esos ejemplos ¿no? de modelos de negocios que han salido con esto del COVID y que podéis aplicar a vuestro negocio que os pueden dar ideas de cosas que decís ah, hostia, pues esto es interesante, voy a, voy a aplicarlo, ¿vale? Pues ahí tenemos de todo y, y aquí van a ser cinco ¿vale? El primero de ellos es el modelo freemium, ¿vale? El modelo freemium ha surgido realmente desde hace mucho, de hecho Spotify, eh, Netflix en sus comienzos, eh, bueno, todos estos servicios suelen ser freemium entonces el modelo freemium lo que nos va a permitir de alguna manera es que nuestro cliente pruebe nuestro producto o servicio entonces como el que regalaba en, en el supermercado ¿no? el trocito de queso, ahora con el COVID pues no se podrá pero es igual, ¿no? es pruébalo pruébalo y luego ya me dices, esto lo hago yo entonces yo llego a un, a un sitio y digo venga, pruébalo, después del verano hablamos pues tal cual si sí podéis, ojo, esto no es aplicable a todos los negocios, pues seguramente alguien dirá, ah, ya que mi negocio no, no todo, todo lo que yo cuento aquí puede ser aplicable, ¿vale? Entonces, eh, se trata al final de convertir nuestro negocio en un modelo donde una parte básica del producto o servicio se ofrece gratuitamente, a la gran mayoría, mientras que los clientes que quieran un servicio o un producto más avanzado o premium van a tener que pagar. Ahora voy a hablar un poquito de esos de las tres claves ¿no? que, que tiene este modelo de negocio, pero básicamente podéis limitar vuestro negocio eh, de diferentes maneras, por funcionalidad. ¿no? Por ejemplo, Canva. Canva, tú, Canva, si no lo conocéis, es una herramienta muy chula para poder hacer eh, pues publicaciones de redes. Temas de diseño, diseño gráfico, un diseño gráfico que esté por aquí me mataría, pero podéis hacer diseño gráfico sin saber de ello usando plantillas, ¿vale? Eh, está muy guay, podéis usarlo y es gratuito, es gratuito pero está limitado por funcionalidad, es decir, cuando queráis, pues no sé, eh, recorte mágico tal, no sé qué, pum eh, apagar, que queréis hacer trabajos en equipo, pum apagar, eh, siempre van a limitar esa funcionalidad de la herramienta para que esa, eh, ese producto, ese servicio tal, que diga, oye, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí eh, tenéis que pagar. Eh, luego tenéis eh, por tiempo, limitado por tiempo, como por ejemplo Headspace. Headspace es una eh, aplicación para meditar, donde eh, igual que Spotify o Netflix en su momento, pues, oye, puedes usarlo. Por ejemplo, ¿no? cuando yo hablaba con mis clientes, oye, tienes tres meses y a partir del tercer mes tienes que pagar. Ya lo has probado lo suficiente, ya sabes el valor que tiene este producto, este servicio, y ahora ya sí me vas a tener que empezar a pagar, pues Headspace es un ejemplo, te dicen, oye tienes 30 días para usar mi aplicación y a partir de aquí corto, esto te puede servir pues incluso, esto lo hacen lo, los eh, psicólogos los eh, nutricionistas eh, fisios, la primera gratis hay gente también ¿no? que la primera gratis y luego te enganchas pues resulta que era un modelo freemium eh, y luego pues limitado por capacidad, Google Drive, ¿no? por ejemplo eh, es el claro ejemplo, oye pues hasta aquí estos gigas son gratuitos, a partir de 15 gigas tienes que usar una versión de pago, limitado por uso, pues eh, la aplicación mía por ejemplo estaba limitada por uso en un principio, ahora está por tiempo, pero en un principio era, eh, oye, no, de hecho esto es algo que justo me acabo de acordar, que es que podéis combinar ambas, vale o sea de hecho ahora pensándolo yo tengo como una versión gratuita que está limitada por tiempo, pero además luego ya en la versión premium tienes una versión normal y una versión avanzada. Entonces hay una serie de limitaciones que vas a tener que pagar un extra, ¿vale? que es tema de estadísticas. ¿no? Oye, si quieres estadísticas del uso de WhatsApp con mi herramienta, pues vas a tener que pagar en vez de 20, vas a tener que pagar 30. Vale, pues ya está. Luego por tipo de cliente, esto también lo hacen mucho, ¿eh? el tema de decir, vale, es gratis para los estudiantes, como es el caso de Skype, pero si no eres estudiante, eh, pues tienes que pagar. ¿Cómo demuestro si eres estudiante o no? Porque generalmente tienes un correo electrónico de la universidad, arrobauma.es, @uco.es entonces si de alguna manera en vuestro negocio podéis aplicar pues, por tipología de clientes esta segregación, pues podéis hacer un modelo freemium. Y luego ya temas de modelos alternativos, vale de, de monetización, como por ejemplo por anuncios o por publicidad. Esto se hace mucho eh, pues en contenido tipo eso, visual ¿no? eh, sonido, música tal, si hacéis un programa de algo si hacéis vídeos en Youtube tal, no sé qué, oye pues si no queréis anuncios, suscribiros, Spotify lo hace así ¿vale? Esto es un pelín más complejo hacerlo por anuncios porque tienes que llegar a mucha audiencia tal, en fin, de hecho estos son tres modelos, no o sea, tres claves que hay de este modelo que es, oye si queréis hacer un negocio freemium lo primero es que lo que ofrezca gratis eh, puede que no sea suficiente valor como para que esa persona ni siquiera lo pruebe porque dice es que tampoco para lo que me ofrece gratis ni me voy a molestar en ir a tu página web a probarlo, entonces si tu propuesta de valor gratis es buena es decir ya te tengo enganchado, la premium tiene que ser mil veces mejor, porque entonces, ¿por qué voy a pasar de ser un producto gratuito a un producto de pago, o sea me tienes que dar algo que digas tú no, es que esto marca la diferencia significativamente ahora si tú has regalado de más, pues a lo mejor esa persona dice, ah, pues no me merece la pena pagar, ¿sabes? O sea, para cuatro o ocho minas no voy a gastarme el dinero. Eso por un lado. Luego el tema del volumen. Es decir, los modelos freemium tienen un problema y es que necesitas mucha gente utilizando tu servicio. Primero porque generalmente la conversión de gratuitos a pago es muy baja, muy, muy baja. Entonces, eh, para poder mantener toda esa gente que va a estar utilizando tu herramienta, tu producto o tu servicio gratuitamente, vas a necesitar mucha gente de pago que pague por ellos porque esta gente gratis también va a acarrear una serie de costes. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Son ideas que, bueno, a lo mejor no se aplican ¿no? a, a lo que tú tienes pensado como eh, lo que ibas a hacer freemium, pero hay que tenerlo en cuenta. Y eso, conversión. Tu principal obsesión, ¿no? si haces una empresa eh, con un modelo freemium, es entender y mejorar continuamente el porcentaje que pasa de gratis a usuario de pago. Eso tenemos que tenerlo grabado a fuego. Luego, si vendemos eh, servicios, puede ser muy interesante convertirlo en productos. Los infoproductos lo están petando. Un infoproducto al final es un producto digital que eh, se ha sido creado directamente a partir de pues, los conocimientos, las experiencia de la persona que lo crea. Vamos, en definitiva, libros, cursos, manuales, guías, eh, newsletters, newsletters de pago, eh, ojo, newsletter que mucha gente cuando escucha newsletter piensa en el típico spam, pero no, de hecho yo estoy suscrito a algunas newsletters donde pago 10 euros mensuales por acceder a contenido de esa persona exclusivo, es decir, oye... Por ejemplo, estoy con estoy en una que, que es de un inversor malagueño que, que él habla de finanzas, finanzas personales, finanzas de negocio y todo esto. Él eh, tiene una versión gratuita donde te habla de cositas relacionadas con, con esto, pero cuando quiere entrar en detalle y destriparlo todo, pues ahí tienes que pagar. Oye, es que te voy a contar mis secretos. Entonces, como te voy a contar mis secretos, págame 10 euros. Hay que tener cuidado que hay mucho vende humo que vende formación, que vende cursos, que vende manuales y te promete el oro, ¿vale? Entonces, analizad muy bien, buscar referencias, eh, buscar gente que os lo recomiende, tened cuidado con esos anuncios que saltan en Facebook, ahora con el tema de las criptomonedas, las apuestas, todo esto que se cae mucho en estas trampas, tened cuidado con eso, pero en vuestro caso si queréis montar algo puede ser muy interesante, ¿vale? Esto es una tendencia por el hecho de que cada vez la gente está consumiendo más contenido digital. O entonces sea, si a lo mejor tú dedicas a la formación pues es hora ¿no? de replantear un poquito esto, aquí yo pongo un ejemplo que es no es asunto vuestro no es asunto vuestro, es un podcast sobre negocio de Víctor Correal, que es un emprendedor que montó pues una especie de Netflix de documentales, eh, Guide Dog se llama, y, y él en el podcast gratuito pues habla un poco de sus ideas de emprendimiento, esto o lo otro y luego crea un podcast paralelo donde tú pagas 5 euros todos los meses y escuchas entrevistas pero totalmente a camisa quitada de eh, esos emprendedores contando eso entrevista a otros emprendedores donde cuentan todo, sus cagadas sus números, cómo lo han hecho cómo no lo han hecho, es decir valor puro, tienes que ofrecer mucho valor en esa, en esa suscripción premium por así decirlo y, y os traigo también otro caso, ¿no? pero básicamente eh, hay varias estrategias y es primero trabajar muy bien eh, tu contenido tu blog, vale, un blog un podcast, me da igual, tienes que trabajar todos los contenidos de ese blog para empezar a crear ruido, hacer ruido Ofreces todo el valor no te cortes, o sea al principio no te cortes en ofrecer valor porque es la única manera de llegar a gente que ofrezca tanto valor que se haga viral y que se comparta muy interesante el tema del email marketing podéis sustituirlo por whatsapp marketing que es lo mismo pero por whatsapp, le pedís el número de whatsapp y decís lo mismo que te voy a mandar por email te lo mando por whatsapp eso también, ¿eh? hay que tener cuidado un poquito con el tema de whatsapp pero son un poco Mickey pero se puede eh, de hecho hay temas de grupos y demás, hay uno eh, de un amigo de Sebeluna Luna que, que envía eh, información sobre vender por WhatsApp y es un grupo donde solo habla él y tú te suscribes, es verdad que se pasa un poco por alto el tema de la protección de datos porque ves los números de los demás, pero es una buena herramienta, pero vamos bueno, te puede ser como alternativa si no sabes de email marketing, si no, aprendes. Pídele el email y mándale emails a esa gente cuando te haga falta. Le dice, oye, no te voy a mandar spam, solo información de interés. Eh, temas de afiliación, lo que hemos hablado, ¿no? Oye, eh, recomiéndame. Eh, si lo haces de manera recurrente, recurrente, el tema este, pues ya hemos visto, ¿no? Ese podcast premium o esa newsletter que todos los meses pago, puede ser una buena opción el modelo de suscripción. Si no, puedes vender cursos sueltos, puedes vender formación suelta. Este es el caso, por ejemplo, de PsychoFlix. Psychoflix es el podcast de, de mi amigo Darío, junto a Jay y Juanjo, que son dos psicólogos más, son los tres psicólogos, y crearon un podcast de psicología para psicólogos. Este, este podcast es de los top 5 más escuchados de temas de, de salud mental en, en, habla, en habla hispana. Eh, y tienen, pues, yo no sé, miles de seguidores. Ellos empezaron con este podcast. Nada. Toda la semana un episodio entrevistando a gente del sector que contase, oye, pues yo soy psicólogo experto en, en el, en, yo qué sé, voy a las cárceles a hacer psicología o voy a tal, o soy sexólogo, soy no sé cuánto, y van contando su vida, su experiencia, sus cosas. Entonces, la gente escuchaba este podcast y ¿qué hicieron ellos? Empezar a vender formación más específica, más amplia, más... Eh, como tal, ¿no? Oye, vamos a aprender al detalle con esa persona que vino al podcast, además, sobre ese tema. Te vendo el curso suelto y tú te lo compras. Y ya os digo que eso da trabajo para cinco o seis que están ya metidos ahí. Entonces, eh, se puede, se puede vivir de eso. Del contenido se puede. Entonces, esto es muy interesante. Luego el tema de los foros o grupos privados. Prueba Discord, Telegram, WhatsApp. El tema de los grupos es muy potente para generar comunidad y generar una tribu alrededor de tu producto o servicio siempre va a haber algo que se pueda crear una comunidad, en mi caso pues tenemos uno que es Naga Valley que es un Discord, Discord es como eh, un grupo de WhatsApp pero con muchas chucherías vale, y en el ordenador, chucherías de que puedes crear canales y tal, es un poquito más complejo, se usa mucho en videojuegos pero nosotros lo usamos en, en, aquí, de hecho hoy en Onda Cero hemos estado hablando sobre este grupo ya son más de 250 personas que están metidas en el mundo de la economía digital de Málaga entonces, eh, este grupo, en este caso, va orientado a esto, pero, por ejemplo, Psicofix tiene el suyo propio, a raíz de ver el de Nagavale y dijo, venga, ayúdame, Nacho, tal, y montamos un grupo donde estos psicólogos, además, conectan entre ellos, comparten experiencias, y se va generando una tribu donde tú eres el líder. Grupos de Facebook también funcionan que flipas. De hecho, eh, tengo unos amigos de Sevilla que tienen una empresa de, de temas de caravana, y, y lo que tienen es un grupo de Facebook con caravanistas. Como tú eres el administrador, tu contenido va a ir por encima de, de los demás. Entonces siempre vas a poder aprovechar para colar por ahí tus ofertas, tus promociones, lo que se te ocurra. Y puede ser muy buena manera de crear y crecer antes de monetizar. Los grupos de Facebook, conozco de muchísimas empresas, de hecho la última eh, que conozco así la han vendido por una pila de millones que era una comunidad, era un, empezó siendo un grupo de Facebook de gente que hacía el Erasmus en España y ese grupo acabó siendo una empresa que luego esa empresa la compró otra. O sea, puede ser muy buena herramienta para testear un producto. Oye, vamos a juntar gente en base a un problema y vamos a hacer pues simplemente contenido a que se conozcan y demás. Muy potente eso. Luego eh, si te metes en temas de infoproducto no olvides Google Ads porque Google Ads es muy potente porque son anuncios dirigidos totalmente a la búsqueda de soluciones de problemas de la gente. Google es súper potente para eso y sobre todo redes sociales. vale Luego el tema de la artesanía también ha salido mucho con el tema de la pandemia y de hecho lo mismo se puede crear un negocio simplemente de oye vamos a empezar, vamos a crear, vamos a crecer y luego monetizamos. Hay muchísimas herramientas para poder Vender nuestra artesanía en internet, Etsy es una de ellas, Correos Market es otra, son marketplaces tipo Amazon pero orientados al mundo de la artesanía y con esto de lo que ha ocurrido con el COVID se ha potenciado mucho oye el tema de apoyar a esa gente artesana, a esa persona con nombre y apellido porque al final eh, se ha potenciado mucho la humanización, de pronto es como que nos acordamos que somos personas y hay que querer un poco al vecino. ¿no? Entonces de pronto es como, ostras, venga, vamos a apoyar a esa persona que está empezando. Entonces el tema de la artesanía está a tope. Y si, oye, no es que esté empezando, sino que tú ya lo hacías, con más razón, aprovechalo. Y de aquí os traigo el caso de, yo barro mucho para casa y esta es mi prima. Entonces mi prima Ana empezó eso que veis ahí en la foto del garaje de mis abuelos. Y con esto de la pandemia, ella, es, eh, ella trabajaba en el corte inglés, ella era dependiente del corte inglés, pero se le daba muy bien dibujar. Y de pronto empezó a, eh, a, bueno, a pintar zapatillas personalizadas, las típicas Converse, empezó a pintarlas y, y empezó a colaborar, tan simple como hablarle por TikTok a los influencers y decirle, oye, mira lo que hago, ¿te mola Sí, te regalo una. Ah, que además son personalizadas, sí, sí, te pongo lo que tú quieras. Y empezó a regalarle eh, zapatillas, dejándose un dinerillo, una inversión ahí, de eh, oye, zapatillas personalizadas para gente que bailaba en TikTok. De pronto sus zapatillas se han convertido en las zapatillas de los TikTokers. Y estas zapatillas han acabado convirtiéndose en una marca que se llaman Tickers. tickers. No sé muy bien cómo se pronuncia pero de hecho, hace poco tuvo además el interés de varios inversores y demás. Y... y y de hecho, de, es, o sea, es que vemos como, oye, el tema de la artesanía se puede estandarizar, se puede crear una marca, se pueden hacer locuras. O sea, no nos cerremos solo a, soy una persona que hace artesanía en casa y que espero a que venga a mi puerta y venga alguien y compre mi arte. Oye, vamos a movernos. Las redes sociales son súper potentes y más en el mundo de la artesanía, del arte en general, de aquello que hagamos, porque... Os va a dar mucha visibilidad y cuanto más viral seas, te aseguro que más, más va a valer tu artesanía, sobre todo si tienes interés, o sea, si sí, sí, despierta interés, ¿no? Y luego ya, por último, temas de eh, afiliación y suscripción. A lo mejor tu producto o servicio se puede convertir en una suscripción mensual, trimestral, quincenal, donde le podamos enviar nuestro producto o servicio a esa persona. Traigo varios ejemplos de estos que están revolucionando el sector pero es muy interesante ver cómo el 36%, y esto es del 3 de junio, o sea, esto es súper actual, eh, es un estudio que hizo un banco móvil, N26, que dijo que el 36% de los españoles tienen más suscripciones a servicios digitales ahora que antes de la pandemia. Es decir, la gente tiene la mano más suelta con las suscripciones. De hecho, yo tengo el convencimiento de que las generaciones que van a venir después de mí y yo soy de los chiquitillos de los millennials pero esa gente que va a venir detrás es que van a vivir de alquiler o sea no me refiero a pisos sino todo todo lo que consuman de alquiler y la comida porque te la comes si no también sería de alquiler y de hecho vamos a ver ahora un, un ejemplo de alimentación y alquiler de hecho dos ejemplos pero es que vamos a vivir así ya no van a comprar no se atan a nada los pisos de alquiler los coches de renting eh, la suscripción ya no voy a tener películas, me suscribo a Netflix, ya no voy a tener libros, me suscribo a Amazon. Eh, todo va a ser así, suscripciones. Y esto para todo. Y ya se nos queda ahí el ron-run para el tema de servicios digitales como Netflix, y esto lo podemos aplicar a otra cosa que dices tú, pero vamos a ver si esto ya existía. Da igual, se lo pones como una suscripción y lo compran. Entonces, si es que fijaros qué tontería el primer ejemplo: productos físicos, lupas. ¿Qué es Lupas? Lupas fue una startup que luego compró Hawkers, que es una marca de gafas de sol, súper conocida, de hecho trabajé para ello, eh, pues esta gente lo que ha hecho es una suscripción de lentillas y dices tú, pero vamos, o sea, han convertido lo que yo hago con, mmm, hola, eh, óptica, mira, que es que literalmente llamé el sábado pasado, eh, que es que necesito unas lentillas, tal, no sé qué, vale, muy bien, paga, te mando por el email el enlace y me hace el pago y te aviso y viene a por ella ¿qué hacen esta gente? lo mismo, solo que con una página web y tú te suscribes es decir, automáticamente ellos sin que tú tengas que llamar, ellos te van cobrando, como el que cobra Netflix y te van mandando las lentillas y tú pues muy bien ha inventado la rueda, pues solo por esto ya están marcando la diferencia solo por eso, alimentación WITACA, WITACA es seguro que en vuestro barrio hay algún sitio de comida casera que tú puedes ir y pedirle lo que hace Witaka. Pero Witaka lo que hace es un menú que te lo envían desde Madrid, envasado de tal manera que no se pone malo, y ellos semanalmente o mensualmente te envían tapers. Tapers. O sea, que tampoco que si tú vas, de verdad que es, seguro que hay algo de comida caseras por tu barrio, que tú le dices, oye, prepárame todos los días el tape, yo bajo me lo llevo tal. Pues esta gente tú te suscribes como el que su se suscribe a Netflix. Los domingos seleccionas tu menú y al día siguiente tienes ahí en tu casa tu menú para calentar y comer. Y esto tengo yo amigos que lo utilizan. O sea, porque no tienen tiempo, porque ya estamos así y se olviden de la preocupación de saber qué voy a comer. De hecho, esta preocupación la tengo yo. Pues, pum. Y además, ahora van a incluir un tema de nutrición donde un nutricionista te va a ver online tal y te va a recomendar qué platos debes seleccionar. Pum. Han revolucionado el tema. Y ahora uno que a mí me hace muchísima gracia que es Bookish Bookish es otra startup que lo que hace es que eh, todos los meses te envían un libro luego hay una comunidad donde hablas de ese libro se llama el club de lectura pues aquí está Bookish todos los días te mando un libro, eres una librería haz esto, ya está creas contenido, que ahora se lleva mucho el tema de los booktubers y de mm, contenido en Twitter, Instagram Youtube y todo esto hablando de libros creas una suscripción y esa comunidad que hable de ese libro. Y tú vendes libros. está ¿sabes? Es que al final son cosas que muchas veces dices pues si es que lo único que ha hecho es poner una página web y, y llamarle startup. Pues sí, así de duro. Que luego tendrá mucho más valor detrás, ¿vale? Ojo que yo creo que aquí tiene que haber algo más. Pero Bookies al final es ese, el club de lectura. O sea, es que es tal cual. Te envía un libro que además ni tú eliges. Puede elegir la comunidad, puede elegir el que sea. Y ahora vas tú y te lo lees. Y luego lo comentamos. Luego tenemos de belleza. ¿vale? Birchbox, que es básicamente te envían una caja mensual con maquillaje para que lo pruebe. Además, esta gente, tipo beach Box, eh, funciona mucho con muestras de empresa. O sea, esto es que te están cobrando por muestras, como quien dice, porque claro, yo soy L'Oreal y de pronto tú me dices a mí que tienes mil personas que están locos por probar maquillaje todos los meses. Pues toma, porque a lo mejor yo te doy un tarrito que tú lo metes en una caja y aparenta más. Tú lo vendes por 10 euros todos los meses y además a lo mejor luego esa persona lo prueba y dice Otra, pues me lo voy a comprar y luego tú puedes tener la tienda aparte donde vendes esos mismos maquillajes pero a su precio real. Entonces, esto lo podría hacer Primor, no lo hace pues, porque no querrá complicarse la vida pero esto funciona y esto, se, esto de la cajita lo puedes aplicar a cualquier negocio, por eso yo digo aquí como ejemplos que se están utilizando pero eso a lo mejor de pronto es para que os despierte ahí en la cabeza un ron ron de decir, ostras, voy a probar algo, ¿sabes? Eh, Mr. Jeff que son de Valencia eh, apoyados por Lanzadera, por Roy el de Mercadona pues un servicio de suscripción de lavandería pues ya está eh, y luego uno que además eh, soy súper fan de ello, de verdad que las redes sociales de esta gente son súper graciosas para una marca de café y se llaman San Jorge Coffee, ¿vale? Es una, una marca de café de Cataluña, eh, que bueno, ellos tienen una serie de packs, ellos venden como café de especialidad, eh, eh, son, vamos, son la caña estos cafés, y ellos te venden packs, packs donde todos los meses ellos te van enviando café, café para que tú lo pruebes, pues, sorpresa, si tú amas el café, pues, sorpresa, o oye, no, a mí me gusta este tipo de café, mándamelo todos los meses y conviertes lo que sería una compra, pues, recurrente, donde tú a lo mejor un mes se te olvida, no, no, no, yo todos los meses te lo envío. Y lo conviertes en un modelo de suscripción. Entonces, esto es súper potente y la gente cada día mmm, tiene la mano más suelta con esto. Así que, eh, la imaginación es el límite. Vuestros negocios, a lo mejor, pueden aplicar a este tipo de de, bueno, de oportunidad. Y luego ya por último, eh, el peer-to-peer, -peer, ¿vale? Peer-to-peer -peer es una reinvención del, del 2P2, ¿vale? Que es bueno, un tema de descargas de películas, música y tal, donde, bueno, se compartía el contenido que estaba alojado en un ordenador. Vamos, que básicamente le han dado la vuelta a este concepto y es lo que se conoce como Airbnb, Blablacar, etc. Es complejillo, ¿vale? Porque necesitáis de una comunidad pero básicamente es crear un negocio en torno a la comunidad y al compartir cosas dentro de la comunidad. Es decir, Airbnb conecta. Esto, esto es típica publicación que se ve en LinkedIn de Airbnb es la mayor inmobiliaria sin poseer ningún tipo de, de, de casa. Eh, Netflix es el mayor videoclub sin poseer ningún tipo de película Bla eh, bla car, no, perdón, eh, bueno, a ir sí, bla bla o Uber es eh, la mayor empresa de taxis sin tener taxis. De luego no es así, ¿vale? Pero básicamente yo conecto una oferta, un marketplace casi. Yo conecto una oferta con una demanda y yo simplemente estoy en medio y conecto gente. Pues esto lo hacen empresas como por ejemplo una malagueña que es Spotahome. Spotahome es una inmobiliaria de toda la vida donde ellos han creado una plataforma y ponen en contacto a gente que alquila sus casas con gente que la quiere alquilar pero solo durante un periodo de tiempo que es más largo que un periodo vacacional, es decir, Airbnb, pero más corto que un alquiler tradicional. Es decir, yo me voy a lo mejor a trabajar seis meses al extranjero y solo necesito una casa seis meses, pero por menos de seis meses, de manera tradicional, no me la alquilan, y por, en un alquiler vacacional me costaría una barbaridad. Pues esta gente llega a acuerdo con estos pisos, y ellos además van a ver que sea todo como debería ser, que las imágenes son reales, ellos verifican ese piso por ti. Eso tiene un sobrecoste, pero al final, por ejemplo, yo esto lo estuve mirando hace poco porque pensaba que me iba a mudar a Bruselas, y de pronto lo miré y, y claro, es que a mí me da mucha tranquilidad porque yo no sé, no conozco el mercado de Bruselas, no conozco nada, pero esta gente me dice, mira, mira, además que te lo escriben, no es que este barrio está muy bien, este barrio es curioso, entonces se llama dice curioso y dicen, bueno, peligrosillo, es total, y la foto, y además se ve el muchacho con el cartelito diciendo, hey, mira, así es como es el piso, de hecho, eh, esto se puede aplicar de muchas maneras, no y, y el tema de inmobiliario es súper gracioso, de hecho, eh, ahora se ha vendido la villa más cara de, con esto del cartelito se ha vendido la villa más cara de Marbella y fue simplemente imitando a un blogger que se llama Coreano Coreano Blogs porque es coreano y vende mansiones en México y este tiene un modelo de crear contenido que es súper gracioso donde él verifica él va enseñando las casas como si fuera un wow pues una agencia inmobiliaria de aquí de Marbella lo hizo y ha vendido una villa por internet a uno de Silicon Valley entonces es eh, súper curioso, ¿no? Cómo fijarnos ¿no? en lo que hacen los demás, pues nos pueden ayudar, oye, a que nuestros negocios tengan éxito. Y yo quiero que es lo que os llevéis de aquí hoy. De hecho, me he pasado cinco minutos, pero eh, básicamente eso. Vamos a repensar, vamos a ver lo que están haciendo los demás, vamos a salir un poquito de nuestra zona de confort, vamos a salir un poco de esa pantalla que estamos mirando todo el día, vamos a salir a la calle, vamos a ver lo que están haciendo los demás, vamos a ver qué podemos incorporar para meter el máximo valor posible con nuestros negocios hacia los problemas de nuestros clientes y, oye, a innovar, que se nos hace tarde y que nos pilla el toro. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Cualquier cosa, me tenéis en redes sociales, arroba Nacho Marketing, Twitter, Instagram, eh, la página web nacho.marketing y ahí me podéis contactar para preguntarme lo que queráis. Que, que si tenéis pregunta. cualquier pregunta, hacedla que tenéis tiempo, no os preocupéis porque sí, haya sí. pasado de la hora. Pasado, he hecho aquí la despedida tal, pero que estoy aquí. Por ahora te dan las gracias. Ninguna hmm. pregunta, todo ha quedado claro. A vosotros. Bueno, pues oh, os paso gracias. el cuestionario de satisfacción para que nos ayudéis a mejorar. Lo tenéis en el chat. No olvidéis contestar no hecho todo el mundo te da las gracias. Nadie se ha a preguntar no nada. Muy interesante. Nada. Todo el mundo le ha encantado. Me alegro, me alegro, me alegro. Muchas gracias a vosotros por estar ahí. Qué guay. Les ha gustado. Muy práctico. Muy, muy práctico. práctico, la verdad es que sí, que ha sido muy A mí la teoría me aburre. ¿eh? La teoría te aburre, ¿no? Además te lleva las cosas a la práctica. No, yo... La teoría, si me interesa, la buscáis en Google. Pues también. <ríe> Es lo mejor de, de un webinar que te sí. enseñe algo, algo práctico. Bueno, pues parece que, que nada, no, se, está, se están desciendo todos. Parece que no. Pues nada. Que no tiene ninguna duda. Me alegro pues que todo haya claro. que todo haya quedado claro. Pues nada, Nacho. Pues nada. Que muchas gracias. Nos vemos pronto. A vosotros, nos gracias. vemos pronto. Muchas gracias Bye. a todos. Chao. Hasta luego.